Muy bien, estamos creo. Sí. Doy aquí play mientras tanto. Muy bien. Hola. <ríe> He aceptado el desafío de de crear la música de un videojuego en una semana a 16 bits. Eh, de Jaime Altozano y Sorman. Y bueno, el video lo vi el 17 dos días después de creo que fue publicado y ya después eh, dejé pasar otros dos días porque estuve ocupado y bueno acabo de terminar, he hecho ya con este creo que es eh, 19, 20, 21, 22 cuatro días mientras estoy haciendo este, este video y, y bueno les voy a comentar mientras dejo de fondo eh, la música a 16 bits simulada de uno de los escenarios, ya luego colocaré la música con un poquito más de detalle y, y bien voy a explicarles un poquito de qué trata este videojuego entonces consiste en una oveja karateca. <risa> se llama BK la oveja karateca y es el volumen 1 porque bueno llegó esta idea pero Realmente el título se llama Farm Legends, que vendría a ser un conjunto de varias leyendas de varias granjas. O sea, cada granja tiene como su propio personaje, su propia historia, y a un cierto punto, como que se encuentran. Y en este título, vamos a tratar algunos de los escenarios de los que podrían ser para Beca, la historia de Beca. Y bueno, la historia de Beca. Eh, trata de esta ovejita que cuando era pequeña y estaba en su granja, eh, vio que trajeron a unos caballos salvajes. Y uno de ellos le dio una patada fuerte a uno de los, de los dueños y lo dejó allá noqueado en el suelo. Y la ovejita se sorprendió porque nunca había visto a un animal defenderse y... y y poner así inconsciente a un humano. Y la ovejita le pregunta al caballo: ¿Eso cómo se llama? El caballo le dice: Se llama karate. La ovejita: ¡Karate! Entonces se quedó traumada de esa escena y quiso averiguar qué era lo del karate. Entonces empezó a, a buscar en varios libros, en varias. En unos libritos que se encontró de karate. No sé, ¿cómo lo? ya nos inventaremos cómo se los encuentra. <ríe> eh, y, de, y empezó a entrenarse. Ella quería volverse fuerte y escapar también de allí, de ese, de ese lugar, de esta granja. Eh, es que un poquito la música me distrae, me pone como... <ríe> No sé, si aquí, no sé si quitarle y continuar narrando, porque así no, así no puedo, si no, me tocaría bajarle más. Eso, eso lo voy a bajar más si no, no no me puedo concentrar contando la historia. Ok, punto aparte. Eh, ¿En qué iba? Sí, entonces, la oveja se quiere convertir en alguien muy fuerte. Aprender el karate y tanto disciplina que le pueda venir para volverse fuerte. Primero, porque ella ve inconsistencia en el lugar que está. Ve como sus oh, amigas, su familia, todas están esquiladas, siempre les, les quitan su lana. Y, y se dio cuenta que, que allí eh, las ovejitas cuando están eh, viejitas pues se las comen. Y fue lo que le pasó a los abuelos de ella. Muchos creen que el lugar de reposo, porque les dicen que se los llevan al lugar de reposo, pero ella dice, sí, es que el lugar de reposo allí te matan, te comen, se comen nuestras carnes. Y, y nadie le cree. Tú estás loca, oveja. No, no, no estoy loca. Yo sé lo que lo que vi y yo de aquí me quiero ir. Pero entonces hay otro problema. Ese es el primer el primer problema que tiene la oveja. Quiere escaparse de allí porque es un lugar donde están prisioneros y se, hay maltrato. El segundo problema que hay es que algunos de los que quieren escapar eh, no lo hacen porque fuera del de recinto hay un grande bosque y en este bosque pues hay comadrejas, zorros y algunos lobos comandados por un lobo más grande que se llama el lobo malojo, <risa> se hace llamar Ejebad porque dice que en inglés suena mejor entonces está este Ejebad que está asociado con, con un camaleón y este camaleón es como si tuviera el poder para entrar en los sueños de algunos animales y hacerlos salir, sacar, salir del recinto de forma sonámbula. Entonces, se los comen, apenas salen de, del recinto se los comen. Y ese es uno de los problemas. Entonces también por eso quiere convertirse fuerte para poder... Acabar con todo eso. Tanto la prisión y si salen de la prisión. Pues se los comen en el bosque. ¿Ok? Y, y bueno. Esa es una parte de la trama de la oveja. La otra cuestión es que cuando ella sale del, del, del recinto. Y llega a una cueva. Que bueno, mientras tanto la voy a colocar aquí en el fondo. Esta que está sonando. Creo que es la música de uno de los voces. Bueno, aquí. Luego ya cuando llega a la... Al bosque entra en el bosque, hay una cuevita donde ella se va a, a ubicar y poco a poco tiene acceso como, como a un mapa, ya esto es dentro del videojuego, donde, donde hay varias trayectorias hacia donde llevan los distintos escenarios. Esas trayectorias al final tienen un boss. Eh, que es como que el que gobierna esa, esa, esa zona donde hay, es acceso a las demás granjas. La cuestión es que ella sabe que de alguna forma le llega la información que hay otras granjas donde hay también peleadores de distintas disciplinas y ella quiere también aprender esas disciplinas. Entonces, está la lucha de esta oveja de vencer a estos voces que acceden hacia esos lugares y ya dentro del, de las granjas, ver si puede convencer... A algunas de estas leyendas o sencillamente combatir contra ellas bueno, ahí ya es, la cuestión es ver cómo se puede planificar pero un poquito así en términos generales es a nivel de musicalización es música de, de escenario música de cada voz cada voz tendrá su música distinta cada leyenda tendrá también su propia música y, y bueno, eso es más o menos así por por eh, rasgos generales a ver si me queda algo más por contar sobre esta pequeña historia. Sí, bueno, una de las de las leyendas es un sordito que se llama Michael, pero todos lo llaman Chancol. Una combinación entre Chancho y Michael. Entonces, ok, bueno, ya estaba un poquito así planeando a ver cómo podía también hacer sus voces. Y bueno, también él va a tener también su, su, su historia y es porque quiere salir también de, de esa granja y se hacen amigos con, con beca y, y bueno, voy a empezar ahora a, a presentar pues, las distintas, los distintos temas con una calidad un poquito mejor. Sé que la, lo que es el, el video consistía en, en esta modalidad de tipo 16 bits pero bueno para este video lo voy a dejar sin 16 bits y, y los iré colocando uno por uno de acuerdo bueno voy a tener este pequeño video acá Sí, se me olvidaba decir algo importante que había una información que le había llegado a allí a la granja y es que detrás de la colina de donde está todo el dominio de Ejebat de pues hay unas paraderas, sí, y, y esa es allá donde ella quiere también ir. Es allá donde quiere llevar a a su gente, bueno, a sus amigas ovejas. Entonces, para poder también llegar a ese lugar, hay que de todas maneras derrotar a Ejobad. Y otro particular es que aparte del hecho de de interactuar con estas otras leyendas y de pronto aprender algo de ellas, es saber si también las puede convencer para que se unan a ella. Porque obviamente ella sola, sí, es fuerte y está volviéndose cada vez más fuerte. Pero si se puede hacer algunos amigos que se asocien y vayan a pelear contra esos voces de pronto que son más difíciles de, de pelear, pues sería mejor. Entonces allí puede ser que se hagan algunas misiones para tratar de convencer de que ella es capaz de, de, de ofrecerles algo a ellos también para que se unan a su, a su proyecto de liberación. Entonces hay algunos que se van con ella, otros que de pronto no. Y más tarde sorprenden y aparecen. bueno Entonces era un pequeño particular que también creo que es importante. Y ahora sí, vamos a, a oír el tema inicial de pues de esta, de, este, de este capítulo de Farm Legends